Yo creo que Barcelona eh, puede funcionar mucho como una capital de, de emprendimiento porque lo más importante que tiene, aparte de su gran atractivo turístico, es el carácter de la gente. Y esto es algo que estoy descubriendo en los últimos meses en los que he comenzado a emprender. Eh, me he tenido muchas facilidades a la hora de contactar, contactar con gente que me ha ayudado y me ha aportado conocimientos suficientes como para desarrollar bien mi proyecto. Eh, el género femenino, eh, en especial, tiene mucho, mucha imaginación. Eh, normalmente somos bastante arriesgadas y nos gusta darle un poquito de vida a las cosas. Yo creo que somos muy ingeniosas y que es importante que es, nos atrevamos a, a comenzar a emprender. Yo voy a explicar mi, mi experiencia como joven emprendedora, hace poquito que he comenzado a emprender y me gustaría eh, intentar fomentar eh, este impulso de, de comenzar a emprender cuando tienes una idea que en un principio no es nada, pero que con un poco de, de intención y e ilusión puede convertirse en algo, algo grande.